Chicos, soy más que mini, estamos en este v, WCR8, estamos aquí otra vez en, Después de pues Después de la gran temporada de Cerdeña Y bueno, un poco liosa Pues ya sabemos los choques que teníamos Vamos a empezar la nueva temporada De, de rally de Finlandia Y os digo ver eh, chicos, Finlandia es un Tramo muy ancho Donde vamos a correr mucho Vamos a ir muy rápido, ¿vale? Muy rápido Pero... Mm, hay que tener cuidado con muchos saltos porque la mayoría pues el ir muy rápido pues nos podía costar caro entonces hay que ir también muy pendiente ¿es un rally fácil? bueno yo diría que se hace un poco porque las carreteras se nos hacen largas yo creo que es un poco traicionero por, la, por lo largo que es. Es verdad que son dos temporadas. Ahora hasta que nos subamos de categoría. Y bueno, el último Rally es Gales, que es sino el más difícil que me he enfrentado hasta ahora. Y a partir de aquí ya nos enviaría una oferta y, subiría, y subiríamos de categoría. Entonces, ¿qué diría yo? Eh, que Finlandia es un rally en el que hay que tener mucho cuidado, vale, con los cambios de rasante y los saltos y estar muy concentrado porque se te hace muy largo. Entonces eso haría yo en Finlandia, ¿no? Entonces bueno, pues vamos a empezar y espero que os guste, Pues con la temporada de Finlandia. Son ya sabemos que son cuatro carreras, vale, cuatro etapas y dos temporadas. Luego las hay mucho más largas y más dificultosas, ya lo veréis, ¿eh? Vale, pues aquí empezamos. Empezamos en Orca Reverse. Muy larguita, empezamos con 7 kilómetros, 42, y luego Harcu, Harju, Har, Harku, perdón, con 2 kilómetros más corta. Y bueno, pues vamos allá. Vamos por... Por Orca. Al revés. ¿vale? luego seguramente la haremos recta, siempre cambian las pistas, yo no sé por qué no te ponen una al revés, primero tendrías que jugar la, la que está vale, del derecho, lo que es jorca normal y luego del revés mejor, pero bueno lo hace el juego así, yo lo respeto pero debería de ser al revés ¿vale? vale, pues muy bien, aquí empezamos con jorka, reverse y bueno, pues ahí vamos este rally de la tierra del fin del mundo lo dicen, Finlandia Vale, ahí empezamos con nuestro cochecito Nuestro Ford Fiesta Nuestro Ford R2 Ahí vamos, vamos allá Izquierda a fondo sobre bache Y derecha a fondo, salto sobre cima 50, baches Derecha 5, corta Izquierda 4, corta Fiesta sobre cima, sin corte 60 Ahí vamos, perfecto. Izquierda 5 media sobre cima, 50. Derecha 5 sobre cima, encima, izquierda 4, corte pequeño, 50. E izquierda 4, asalto sobre cima, 120. Derecha 5 corta, 50. ¿Veis los saltos? o son traicioneros en el auto chocolate. Hay que cima. tener cuidado sobre eh. esos saltos. No, los y más cuidado, grandes, estos, no para derecha 2 se abierta, más que grandes, pues sí Hay que tener cuidado, eh Vale, ahí, nos movemos por allí, chicos Hay una izquierda. cosita Eso es, hay que ponerme bien mejor Vamos a la, a la primera verde fondo, Seguimos Derecha a fondo, a cima. Y derecha cinco E izquierda 5, a cinco, derecha bien, a fondo que e Sobre todo a fondo, casita 100. esta, ¿eh? Esta casita da mucho respeto. Sigue al medio sobre tanto izquierda 5 abierta. A izquierda 4 se cierra, 30. Y derecha 5 corta, cima a derecha 3 abierta. <risa> No, no, pasa nada, no sé si me gusta. 6 cierra, 50. No hay ninguna cima, derecha. Encima, 4, corta, 50. H es a izquierda 4, 80. E izquierda 3 izquierda cierra sobre cima. E izquierda 5, a derecha 4 sobresalto. Uff, qué suerte de mí, no me lo creo. Vale, nos echas segunda verde. Y salto sigue al medio sobre cima cuidar, Y derecha 5 sobre parte larga, se cierra Vale, perfecto no, no, no, no. A ciclo, izquierda 6 y salto sobre cima a, yes. a izquierda a fondo y salto, 50 Izquierda 4, a salto a derecha a fondo Asalto a izquierda a fondo Y salto a derecha 5 se cierra Asalto sobre cima a izquierda 4 larga se cierra corta Y cima a derecha 5 abierta E izquierda 4 sobre cima Y salto sobre cima y derecha 5 80 Derecha 3, media y cruce, abierta sobre cima, 50. Cuidado, salto sobre cima, a izquierda 6, larga se cierra. Y derecha 4, corta tras cruce, a izquierda 5, se cierra sobre cima. Y es que Atleta las interpretaciones 6, del copiloto son vitales. Izquierda 6, izquierda 4, muy larga sobre cima. Y derecha 5, a izquierda 5, larga 30. Y izquierda 5, sobre cima 30. A derecha 5, media. Salto derecha 5, corta para meta. Vale, pues perfecto chicos. 4 horas con 13 minutos. 923 segundos. Vamos a, ir, a darle a darle repe you <clears throat> me da la vuelta con la piedra, increíble ahí ¿eh? ha sido una suerte caer así ¿eh? hombre esta tierra yo creo que nos desgasta pero sí que yo creo que es algo resbaladiza, incluso seca, es una grafa muy resbaladiza pero bueno <risa> Se maneja bien y rápido, que es lo bueno que tiene Finlandia frente a otros rallies, que es diferente. Pero bueno, está bien. <ríe> ya sabéis, chicos, que me podéis dejar un like y comentarme, de verdad, me encantaría. Y bueno, pues seguimos con esta temporada de Finlandia esta temporada en finlandia ahora claro y esta mega alto Ya estamos terminando, chicos. <risa> <coughs> Qué gráfico de piedras, eh. <risa> Vale chicos, pues ya aquí que llegamos, así que perfecto, vamos a la segunda, vamos acumulando, pues con 13 vamos a Harju ahora y ya pues hacemos descanso, vamos al service y ya pues la super especial y la Power Stage, que será la que más cueste, la que sí la etapa que cuesta más un poquito. Esta de Hard no, hardhood oh sí, harjuno es muy difícil, pero hay que hacerla rápida para que te salga la verdad. Yo la entreno ya muchas veces cuando la empecé, la de la primera vez la hacía fatal, hacía rojo por todos lados y luego pues bueno me, me salió ya todo verde. Es decir, me salieron ya todos los tiempos verdes, pasado un tiempo que la intenté pero desde entonces pues no me salía y es muy rápida, ya lo veréis no os dais ni cuenta, son dos kilómetros de nada es como dar una vuelta en, en círculo y bueno, pues, pues ahora lo veréis vamos o sea, allá, Haru Bien, porquilla cerrada izquierda sin corte señal dentro, 500 abierta sin corte 40 sobre grava veis chicos, habéis visto hay que ir mega rápido vale, iniciamos ahí ¿eh? pero porque lo, no he hecho nada 100, porque ya cerrada, esa, corte, esa de fase, como veis, sale rojo pues a mí me salía siempre rojo vamos no sé, a ver ahora qué tal que es tan corta, tío. Izquierda 5 sigue freno para recta derecha abierta sin corte 40 sobre grava ahora ¿veis? Sí, veis, eso es. es que es tan corta. que no te da tiempo hacer la vida. donde cojas ya tan corta. Vale, retraso. Es izquierda 3 corta. derecha que es corta. Es Es o la capa de half es un partocillo me gusta derecha mucho derecha 4 sin corte abierta media 3 este para derecha 4 corta de hecho, a izquierda 3 corta ahora sí, y vamos cruce en 80 veis lo que hace Reto la primera? izquierda se sobre asfalto sin corte, 70 vale cuidado sigue derecha se estrecha tras cruce a izquierda 2 sin corte 80 2 corta izquierda 1 media a recto a derecha sin corte 50 chican derecha se estrecha y cruce, quien sigue izquierda peligro freno fuerte para chican derecha 30 vale chican El chican es como un chizak vale chicos de curva derecha 3 a, a derecha y cruce abre, a recto a izquierda sobre meta pero en un rally que se llama DIR2, que lo sé yo, madre mía, como son los, los zigzags. Vale, pues ahí vamos acumulando, hemos hecho una hora y 45 minutos, así que está genial, con 134 segundos. Y vamos, ahí es muy cortita, ¿eh? la vais a ver en vídeo, lo poco que se tarda. Se llama el pueblo o la, o la zona por donde he pasado. Qué nombre, ¿eh? Y palisca. <ríe> Listo, ya, ya, chicos. Ya está. ¿Veis? Ya estoy llegando. Se es que hemos pasado. Y ya está Esa es la, la tapa está aquí Bajamos ahora por aquí y ahí ya nos matemos Vale, pues acumulamos 5 horitas Con 59 minutos Con 57 segundos Está genial, centésimas o sea, creo que son centésimas Pero bueno Si por si es 0, no es 0, tal Vale, pues vamos a, a, a service ahora al servicio o al área de descanso y a ver que tenemos roto yo creo que no porque lo hemos hecho muy bien a ver algo desgastado si sí, el motor un poquito pero vamos está todo bien entonces se va a arreglar todo bueno, lo que se me quita pues es el polvillo que tenía de la grava vale pues pasamos a la jornada 2 ahora Jorka, Jorka, que tenemos 7 kilómetros con 41. Y alucinar, chicos. Un impoja que es la Power Stage, 10 kilómetros con 30. Atención, ¿eh? la Power Stage. Ahí sí que hay que andar concentrado. 10 kilómetros es bastante, eh. Vamos allá. Y me dice que está... No he visto la el tiempo pues me dice que está despejado y que no hay nada de nubes así que de momento pues iremos bien sin sin lluvias sin, ni nada de momento no hacen lluvias ni nada quiere decir de eso ahora jorca pues bien ya ahora hacemos el circuito derecho no es al revés como antes vale Vale, ahí está la línea de meta, ahí está nuestro coche, nuestro cochecito. Y nos vamos... empezamos mejor ahora mismo. Vale, ahí vamos, las cortita. La que es larga es la... 20, izquierda sobre la siguiente, pierda. vais a ver. Un poco Eso se va, a derecha 5 este corta sobre así, cima e eh? izquierda es a fondo traicionera. Para cima a derecha 5 larga se cierra 4 corta 30 Izquierda 4 Y derecha 4 sigue muy larga sobre cima 30 Izquierda 5 sigue a derecha 4 se cierra sobre cima A izquierda 5 corta 30 de 4 sigue a gran salto sobre cima 100 ahí, Ahora salto cuida ahí cuidado izquierda 4 freno fuerte se cierra dos, sin corte 100 me meten un montón de eso que graba la graba de te, tecla con la graba cuidado sí, con la graba le da la vuelta aquí. vale ya hemos sacado la verde cinco, así que silla, ahí. Cima, salto, 30. ahora todo me va mejor con la verde Tereza 4 se cierra sobre cima, izquierda 5 cambio, sigue, cuidado, se cierra sobre cima, 80 Mira, ahí un poquito chicos Tereza 4 muy larga, se cierra, esto sobre cima e Izquierda 4 abierta, 50 a fondo sobre cima salto 50 Ahí, mira, salto salto quizás 30 y derecha 5 se cierra corta encima 30 saco rojo, habéis visto a derecha 5 sobre cima gran salto abierta salto de izquierda a fondo se cierra 5 50 lo siguiente me saco verde. de izquierda 4 sobre a cima salto salto Izquierda 4 corta sigue y derecha a fondo y cuidado 40. Salto. Derecha 3 corta sobre cima 30. Cuidado. Derecha 4 corta pases sobre cima 200. Izquierda 4 corta sobre cima 50. Sobre cima, derecha 5 sigue, a izquierda fondo larga se cierra 3 sin corte. Vale, lo hemos acabado de perfecta, chicos. Para cima, no, derecha 6 sigue, a izquierda 5 corta. Y derecha 3 abierta larga. Y derecha 5 corta. No. Vaya tengo. Y derecha 5 corta. Penalización. Menos mal que, sobre cima que no me 60. acepta por no tener muchas Cuidado, derecha 3 no sé se cierra, cortaños. 80 Cuírala, eh. Cuírala, eh. Cuírala. Sigue izquierda sobre a cima, cima, derecha 4 corta E Izquierda 6 corta, 30 Cima sigue al medio, sobresalto a izquierda a fondo, 50 derecha 5 baches sobre cima, a izquierda 5 se cierra larga y abierta, 30 Cuidado, freno fuerte Vamos para izquierda finales. 3, se cierra recto a izquierda Dale, sin corte perfecto. A derecha sí, fondo, sobre cuenta. cima, 30 La última, queda aquí, Eso es Izquierda 5, sobre cima, 70 ahí, Izquierda 4, corta, 100 Salto sobre cima, a derecha a fondo, se cierra 5, sigue Salto 30 ahí, cuidado Derecha 3, se cierra, sigue sobre cima, 30 Encima a izquierda 5 sigue, 30. Derecha 4 sigue, 30. Derecha 5 sobre cima, se cierra 3, corta sin corte. A izquierda, fondo corta, 300 sobre para meta. Vale chicos, pues ya está, 4 horas con 34 minutos y 956 segundos con penalización. Vale, vamos a ir No, esto ha estado hecho eh. A ver la puedo state La super especial ha estado difícil. Veis es que en este tipo de carreras con la grava que tienen cuidado pues te da la vuelta al coche, te lo da lea, la DEA y te recorta eso mucho tiempo como no se pasa ir de ahí. ¿eh? Es chungo la verdad. Pero bueno, nosotros gracias a Dios lo tenemos muy bien controlado si nos pasa y podemos salir. Vamos oh, sí, de esa situación, claro. que no la he visto yo hoy. <ríe> Bueno, hostia, me lleva ahí. Venía muy rápido y no podía controlar ahí. Hay que tener mucho cuidado y tener una concentración enorme en los rally chicos. Y bueno, pues ahora la Power Stage ya y terminaríamos Finlandia también, tanto como Cerdeña, claro. Lo llevamos muy bien ahora, la verdad. Yo estoy muy contento, lo llevamos genial chicos, pero genial. Y bueno, terminamos en Gales, que es un rally bastante chunguillo, ya lo veréis. Y nos va a costar algo. Ahí sí que hay bastante etapas que llueven, ya lo veréis. Y el tramo pues es bastante dificilillo Que se puede. Se puede hacer, todo se puede hacer, ¿eh? Vale, pues ya vamos a ir llegando chicos. Justo. <ríe> sí. Vale, pues vas a continuar. Vale, esa penalización no nos priva de nada. Tenemos 10 horas con 34 minutos, así que genial. Y vamos a la Power Stage, a Unipop que son 10 kilómetros. Ya... La verdad es que de las etapas que he corrido... Me parece esta la, ulti, la única que se hace bastante. Bastantes más kilómetros que en otras. Así que esta es larguita, chicos. Hay que tener paciencia, pues esta es larga. La última, pues, hay que saber, pues estar larga. Vale, ahí vamos. <coughs> pues vamos allá. Lo que sí se hace bastante largo. Lo veréis. En los 50. marcadores, la Vamos allá. 4 sobre cima abierta derecha 5 sigue al medio sobre cima salto izquierda 5 sobre cima sigue derecha 5 sigue sobre cima e izquierda 5 se cierra muy larga sobre cima a derecha 4 corta izquierda 5 sobre salto a derecha 5 sobre cima, sigue al medio, se cierra 4-30. Izquierda 4 corta, sobresalto, quizás. A derecha 4 corta, sin corte, y derecha 5 sobre cima, salto. Y derecha 4 corta, y derecha 4 sobre salto, sigue derecha. What? Derecha 4, Me corta sobre bastante. cima, sigue E izquierda 5, sigue Derecha sobre cima, a izquierda 5 Y derecha 5, corta A izquierda 4, se cierra sobre cima Larga, He sigue visto la, la de a chicos Y sin poder moverlo mejor. Asalto, 80 Peligro, derecha 3, larga Se cierra, salto sobre cima, sigue a izquierda 4, larga, silla al medio, sobre cima. A izquierda 4, sillas medio, sobre cima. A izquierda 3, corta, a derecha 4, sobre cima, sigue, se estrecha. A izquierda 4, abierta, corta. A derecha 4, corta, e izquierda 5, corta, 80. Santo sobre cima, a derecha 5, se cierra, 4, corta izquierda 4 corta sobre marcha no. derecha 4 sobre cimas izquierda 3 sigue muy mía qué suerte estoy teniendo chicos solo lo juro te la de antes que sí derecha 3 corta sobre cima 80 derecha 4 corta sobre cimas sigue izquierda 4 sin corte a derecha 4 30 izquierda 3 corta sigue y derecha 5 sobre cima, se cierra 4 larga Vale, roja, música roja para cima, a izquierda 4 sigue se cierra Para el salto sobre cima A izquierda 4 se cierra 3 larga Y derecha 4 larga se cierra sobre cima Izquierda 5, sigue izquierda, sobresalto. A derecha 4, izquierda 3, para derecha 3, corta, roca dentro, 30. Y salto sobre Uf. cima, izquierda 3, izquierda larga. e izquierda 5, sobre cima, sigue derecha 3. Y larga, se cierra 3, capa afuera. Larga sobre cima, 30. Y cuidado, freno derecha 5, corta sobre cima. A izquierda 3 corta sin corte y derecha 4 corta sin corte. 80. Derecha 3, se cierra, sigue sobre cima. Vale, ahí ya la vamos a de... Genial, chicos. A izquierda 3, Quedan larga dos. sobre cima, sigue. Derecha 6 sin corte, 30. E izquierda 6, saltos sobre cima, cuidado, silla al medio, 200, pases. Salto, 50. Derecha 6, larga. Y derecha 5, muy larga, abierta. Salto, silla, derecha 6 a izquierda, a fondo, cuidado, silla al medio. Gran salto, 40 A izquierda 5, a derecha 4, sobre bache. Perfecto, salto ahí Y derecha 3, larga, 50 Salto sobre cima, silla al medio para derecha 3, 30 Izquierda 4, corta, abierta, larga, sobre cima, salto 5, se cierra, sigue a salto sobre cima, 30 Bache y derecha a fondo, a izquierda 5, corta sobre salto, abierta la, la meta. Izquierda 5, sobre cima, larga, sigue Cuidado, freno para recto a derecha, a izquierda a fondo, se cierra No me doy cuenta Dios. A derecha 5 se cierra 3 sobre cima A izquierda 3 larga se cierra sobre cima A peligro derecha 5 se cierra 3 sobre cima sin corte. A izquierda 2 se ensancha 30 A fondo para metas vale, ya llegamos ahí los 10 kilómetros madre mía 6 horas con 14 minutos bastante ¿eh? acumulamos a ver 16 horas con 48 minutos con 714 minutos increíble vale ahí estamos primeros con 16 horas y 48 ya en no con 17 horas y 34 y los con 17 y 48 minutos y bien de mi gas con 17 horas 24 minutos y 63 se... segundos vale, ahí está chicos muy bien, estamos ahí en la alto y seguimos en perfectos primeros, como con Italia así que muy bien meten ahí 20 dólares de salario tener subimos más de 12 de experiencia y bueno reputación hace falta subirla moral tampoco y ahora tenemos 48.000 38.907 dólares genial vale cogemos un meteorólogo tony tory night que es eh, romano y ya estaría chicos si tengo algún punto para gastar que eso es siempre bueno chicos a ver y vemos cómo está el, la gestión Vale, ya está, chicos. Tenemos un punto más de para desarrollar. Yo voy a desarrollar la fisioterapeuta, que es lo mejor. Fisioterapia. Y ya gastar los dos aquí, sí. Vale, ya tendríamos fisioterapeuta hecha. Ahora lo que falta es que vamos al correo. Y nos dicen. Vale, los costes que son 16.000. Sus pensiones 16.000. 16.000. 6.000, perdón. Luego la... La, la que va... No sé, sea, las procesiones, pues poquito. ¿Qué digo? Perdón, quiero decir, me he ido... Las... A ver, los frenos son 1.600. Luego los, las suspensiones 1.600. El turbo 462. El motor 1.000. 792 dólares, loco transmisión 700. La transmisión es lo mejor que los ha ido. Luego la edición 629 y la carrocería 1408. Voy a pagar 8991. Así que está bien, pagamos. Ahí está, se quedan 32 mil. Muy bien. Y yo creo que ya está, chicos. Hemos superado el objetivo ahí. Y ya está, hemos quedado primeros. Muy bien. Vale. Agentes. Vale, los agentes están geniales. No los voy a tocar. O sea, los objetivos a corto plazo y medio plazo. A corto plazo, no invertir más de 16.000 euros en el próximo rally. Vale. Genial, eso es a corto plazo y largo plazo es. La moral no baje, obviamente Vale, por pues me voy a cambiar A, a ver. Este, este. Ya está ahí, perfecto Ahora seguimos por aquí Seguimos con las pruebas. Yo literalmente haré una prueba de constructora a ver qué tal va. Y aquí pues tenemos que hacer y entrenamiento. Entrenamiento vamos bien. Lo único que, bueno, hay algunos obstaculillos. Vamos bien de tiempo. <coughs> y tutorial pues... ¿Quién podemos descansar ahí. Vale. Bueno chicos, pues yo creo que lo vas a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Yo soy Más Gaming y nos vemos mañana en el rally de Gales. Nos vemos chicos. Hasta mañana. Chao, chao. Son felices.